Sin nada yeah, yeah, yeah, yeah esto es fantástico. Lion Records con el fantasma. Yeah yeah. Triste despedida. Nos tomamos de la mano perdidos en el amor. ¿Quién diría que después terminaría en dolor? Dime qué pasó, porque todo acabó. Dímelo, mi amor. Te gustaba cuando estábamos en cama aprendiendo esa llama que en la noche se apagó Todo ese calor ya se marchó Dime qué es lo que pasó Hey, hey, dímelo, dímelo, dímelo Que desde que te fuiste siento dolor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso no te gustaba, amor? Mirarte a los ojos después de besarte Tomar tu cabello y acariciarte Siempre voy a amarte, también voy a cantarte Aunque sigamos perdidos y no encuentre el camino para encontrarte Volver a tocarte, volver a besarte Volver a mirarte, volver a tocarte Dímelo, dímelo, dímelo Que desde que te fuiste siento dolor ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acaso no te gustaba amor, porque las miradas conectaron en ese momento y yo como necio fui a hablarte para enamorarme después llorarte. ¿Qué pasó? Porque se perdió el color y todo se volvió dolor. Solo dime qué pasó, porque se perdió el color, porque llegó el maldito amor, porque llegó el maldito dolor. Ahora que ya no encuentro, la cama está descendida, tú ya no estás en mi vida, ahora solamente yo ando analizando los versos, las cartas, todo lo que escribía, no siento nada, todo fue difícil superarte, buscando una mirada en la que pueda reflejarme, mirándote al espejo y ya no siento, solamente se quedan marcados tus besos en mi piel, recuerdo aquellos momentos en los que me acariciabas, tan bellos y tan momentos, pero ya no siento que todo fue un maldito error, recuerdo como tú uh, me llamabas amor Mientras con otro paseabas al lado, mi amor Ya no siento nada de lo que todo pasó Rompiste en mi corazón en dos Mil partes se fueron cayendo Poco a poquito se fueron viendo Ya no siento amor, lo siento A veces solamente miro al espejo Siento que le canto al vacío, siento que le canto a un espejismo Ya no siento, me apiento en el abismo, me apiento y me apiento y no siento nada No siento el dolor, pues ya una escala se traspasó a otra Y escalón por escalón fui superándote, fui buscando a otra Ya no siento nada mi amor Ya no siento nada mi amor Ya no siento nada mi amor